para Navarra desde luego toda una responsabilidad eh, asumir la presidencia de esta eh, alianza eh, y asumir la organización en principio para, para el año que viene eh, Navarra tiene muy claro la importancia del sector automoción en nuestro desarrollo económico y social la importancia que el sector automoción tiene en nuestro producto interior bruto y también en términos netos de empleo no solo de la fabricación de vehículos sino de todo el parque de proveedores que que tenemos? Creo, además, eh, tenemos la planta de Volkswagen Allá, que, si no me equivoco, en el año 2021 fue nombrada la planta más competitiva de Europa en el sector automoción. Por lo tanto, sabemos hacer bien las cosas y queremos que Navarra sea un escaparate también en esa transformación que hay que hacer hacia, bueno, concretamente Navarra, hacia el vehículo eléctrico. Las regiones del Coray estamos ya inmersas en el abordaje de esta transformación de la industria de automoción. Y esto supone un importante compromiso público, que lo hemos adquirido hoy con esa firma de ese manifiesto, para que junto con, el, con la parte privada, incorporando, por supuesto, como decía el comisario Smith, ese diálogo social, logremos que esta transformación sea exitosa y suponga un paso adelante cualitativo, en todas y cada una de nuestras regiones. En principio, hoy 29, veremos a ver si, incorpora, si se van incorporando nuevas regiones. Es cierto que tenemos los programas del marco financiero plurianual 2021-2027, que reconocen las necesidades de inversión para abordar estos retos de una movilidad sostenible en el transporte y la automoción, pero nuestra reflexión debe contemplar la posibilidad de abordar de manera específica mecanismos de financiación que atiendan este reto en concreto. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.